Lo mío con el golf está incluso antes de haber nacido. Soy la cuarta generación de profesionales de golf. Mi madre es profesional de golf, mi abuelo era profesional de golf y mi bisabuelo era profesional de golf. Con lo cual se puede decir prácticamente que he nacido con un palo de golf en las manos. Aunque es cierto que hasta los 10 años no fue cuando me puse a, pues a entrenar muy, muy en serio. Y desde el 1997 pues soy profesional de la PGA. ...mi llegada a Río Real pues fue en 2007... ...cuando coincidió con la apertura de la, de la academia... Eh, ...donde introdujimos pues eh, tecnología... ...la última tecnología en, en enseñanza de golf... ...biomecánica, análisis de paz, clases con vídeo... ...Río Real fue inaugurado en 1965... ...como veis las instalaciones pues son magníficas... ...en un paraje idílico, el campo es muy planito... ...con una arboleda ya muy crecida... ...un diseño de Javier Arana, pues que, que la verdad que es apto pues para todos los niveles... ...es exigente para el Handicap abajo.. ...pero a la vez muy, muy fácil de jugar, pues para el Handicap alto. En la Academia damos clases, desde clases particulares... ...de una hora, de media hora, a varias personas... ...como cursos, damos cursos de cuatro horas... ...con biomecánica, análisis de pat, ...damos cursos de iniciación de ocho horas... ...aprovechando que tenemos el hotel aquí detrás... ...pues hay mucha gente que viene con estancia... ...y que da un curso de perfeccionamiento... ...curso específico de PAD... ...pero sobre todo lo que más estamos dando los últimos meses... ...son lo que llamamos un clinic intensivo de fin de semana... ...por un lado hay juniors de nivel nacional... ...que quieren venir a hacer un fin de semana intensivo... ...hacemos un tipo de concentración... ...donde combinamos campo y técnica... ...y también para jugadores amateurs, ...no solo nacionales sino de toda Europa, internacionales... Que vienen a pasar un fin de semana con nosotros, en los que pues, prácticamente convivimos todo el día. Combinamos la parte técnica con la parte física, hacemos un test de limitaciones físicas, trabajamos físicamente en los movimientos para que puedan asimilar la parte técnica en el swing. Eh, vemos todos los aspectos: el bunker, el rodado, el approach, el pad, toda la parte del juego. Hay dos comidas incluidas en este clinic de fin de semana. ...y después vamos al campo y aplicamos... ...todo lo que hemos trabajado durante este fin de semana de intensivo... ...en el campo... ...la experiencia de estos cursos nos dicen... ...que los jugadores mejoran por una media de entre 4 y 6 golpes... ...el score, después de pasar por este clínico intensivo de golf. ...la verdad es que se lo pasa muy bien... ...y está teniendo mucho éxito. Este. Os ...nos esperamos aquí, podéis consultar... ...la programación de este programa intensivo de fin de semana... ...en nuestra web... Y a través de mail os apuntáis, estamos encantados de esperaros y seguro que vas a mejorar mucho tu gol.